No se vende ni se regala. La dote no es sinónimo de compraventa ni es una transacción para que las mujeres seamos esclavas del hombre. La dote es la garantía de respeto hacia la mujer y sus familias. Es la garantía de consolidación del matrimonio. Es el fortalecimiento del patrimonio económico que es administrado por nuestros tíos maternos para que frente a cualquier circunstancia o calamidad, bien sea que nuestro esposo fallezca, enferme o simplemente abandone el hogar, nosotras podamos salir adelante, alimentar y proteger a nuestros hijos. El humor, las canciones y el talento no pueden seguir siendo formas de violencia.